La fiscal titular de la provincia, Duarte, Smiley Rodríguez, dijo el proceso contra dos personas y una menor de edad, a quienes el fin de semana pasado se le ocuparon aproximadamente 27 libras de presumiblemente marihuana, continúa. A la espera de que este viernes se le conozca la medida de coerción. Sí, aquí en San Francisco de Macorís. Y tenemos que destacar que pues, en estos últimos aproximadamente 10 meses se han encontrado eh, a través de dil distintas diligencias investigativas, díganse allanamientos, productos de seguimientos o de investigaciones eh, que se van realizando en conjunto con las entidades que realizan este tipo de ...de investigaciones con respecto a sustancias controladas... ...se han ocupado distintas eh, cantidades eh, que exceden a lo que comúnmente se veía en San Francisco... ...y pues queremos resaltar esa parte con respecto a las entidades... ...que se encargan de la investigación de estos procesos... ...que han estado muy al tanto en la región a darle seguimiento a este tipo de procesos. Los detenidos fueron apresados mientras se desplazaban a bordo de una jipeta dorada... ...en una urbanización de esta ciudad...